Hola desarrolladores y bienvenidos a un nuevo video donde les voy a enseñar mi juego, un juego que hice yo primero ¿cuáles son los objetivos de este juego? bueno, tenemos que agarrar todos los puntos, estas cosas son los puntos y cuando los agarras todos ganas esquivando claro a este organismo asqueroso eh, rojo y que es muy bastante rápido casi es más lento que tú pero como hace movimientos en diagonal derecho y así también puede se mueve más en diagonal por eso y en diagonal te mueves más rápido disculpen ese corte eh, a ver tenemos que agarrar todos los puntos y cuando los agarras, esquivando, teniendo cuidado de que no te agarre el, el enemigo. Bueno, ya gané. Si quieren que haga un video explicando cómo crear un juego tan entretenido como este. O que enseñe la programación que hay detrás de esto y que también les deje el juego. Bueno, se lo voy a dejar de todas maneras díganme en los comentarios por favor bueno esta parte del video es para enseñarles las cosas que van a necesitar primero python eh, bueno les voy a dejar esta carpeta les voy a dejar esta carpeta eh, va a instalar python Pygame y después van a sacar esta carpeta eh, esto no lo van a tener y envían esto al escritorio principal si quieren cambiar el nombre a cubito o cub y lo abren ya está ya tiene instalado este este juego muchas gracias por ver y hasta la próxima